Muy bien, buenos días, nueve de la mañana con tres minutos, nueve horas, tres minutos. Estamos en vivo a través de Aldia.com y también en 104.3 con nuestra entrevistada de la mañana, María Fernanda Rivadeneira, candidata al Consejo de Participación Ciudadana, quien nos visita en la cabina de 104.3 Gran Voz FM y también conectados en Aldia.com. Mi estimada María Fernanda. ¿Qué tal? Buenos días. La audiencia de 104.3 Gran Voz Radio le da la bienvenida. Y también conectado Estamos en vivo a través de Aldia.com. Buenos días. Muy buenos días a usted, Plutarco. Buenos días a todos y cada uno de los Radio Escuchas, pero también a los que nos miran a través de la señal digital. Muy bien. Cuéntenos cuál es su recorrido por acá, por la urbe quevedeña. Tenemos entendido que andan en plena campaña sobre... Eh, la participación ciudadana y control social. Cuéntenos, háganos una biografía de qué es realmente el control ciudadano y participación social. Bueno, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es un eh, organismo público, es parte de la quinta función del eh, Estado ecuatoriano, que es la función de transparencia y control social. El Consejo de Participación Ciudadana tiene tres funciones en Específico. Uh -huh. La incentivar y fortalecer la participación ciudadana, luchar contra la corrupción y la designación de autoridades. Eh, está en el tema muy polémico, el tema de la designación de autoridades, porque nosotros como Consejo designamos a 77 autoridades, entre las más importantes al procurador, contralor, fiscal, eh, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Defensor del Pueblo, Defensor Público, entre otros. Eso hace que el Consejo se lo vea o se lo quiera tomarse por parte de los partidos políticos. Y no podemos permitir que la designación de autoridades se vuelva política. La designación de autoridades tiene que ser técnica, ciudadana, en donde se involucre a través de lo que hacemos nosotros hoy, vedurías ciudadanas, a través de comisiones ciudadanas de selección, y sobre todo abierta a que cualquier ecuatoriano pueda llegar a ser una autoridad nacional. Claro, siempre y cuando cumpla con los requisitos, tenga experticia, conocimiento y algo que les falta a muchas de las autoridades es probidad. Una probidad notoria en el que sepamos que no vamos a repetir la misma historia de la Contraloría. Un Carlos Pollitt que eh, pasó todo lo que ha pasado y que como vemos eh, que ha tenido cómo pagar más de 14 millones de dólares para eh, el gobierno americano. ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Cómo? Entonces, eh, estas son las acciones que más bien queremos darle a conocer a la ciudadanía. que debe este 5 de febrero ir a votar de forma consciente? ¿Quiénes son los candidatos que, que, que no tengan vinculación? con ningún partido político, porque si algo nos ha hecho daño dentro del Consejo de Participación Ciudadana, esa vinculación directa en partidos políticos, ese responder a ese cálculo político, no, yo voto a favor por esto y voto en abstención por esto, me ausento, voto en contra, mientras tanto los intereses familiares, políticos, personales, son los que reinan, ¿y dónde está el interés del país? 9 de la mañana, 7 minutos, nueve horas, siete minutos, estamos en vivo con María Fernanda Riva de Neira, candidata a participación ciudadana y control social. Mi estimada María Fernanda, eh, ¿hay la, dific la suficiente difusión para eh, este 5 de febrero? Nosotros como votantes, como mandantes, sepamos elegir, porque como que hay una confusión, se van a elegir alcaldes, prefectos, concejales, presidentes de juntas parroquiales y también ustedes como control de participación eh, social. ¿Hay la, la suficiente difusión? Yo creo que no hay la suficiente difusión ni de qué vamos a elegir el día 5 de febrero, ni quiénes son los candidatos tampoco, uh -huh. porque en algunos casos en el tema del, del sector urbano van a recibir siete papeletas. Le faltó, por ejemplo, la de la consulta popular. Bien, Entonces hay siete papeletas, prefecto, alcalde, concejales, eh, la no consulta parociales. popular en el sector urbano y tres papeletas para el Consejo de Participación Ciudadana, son siete. En la ruralidad, en cambio, va a haber ocho para las juntas parroquiales. Así que eh, el ciudadano, imagínense, yo, yo, yo me pongo y me trae la transporta el 5 de febrero, entre que no sabemos si va a estar lloviendo, uh -huh. si va a estar con un sol eh, o, o un calor, eh, eh, lo difícil que es salir también del campo poder ir a ejercer el derecho al voto, y la ciudadanía sí está un poco familiarizada con el alcalde, con quién son los eh, candidatos a prefecto, pero y eh, los concejales un poco más, pero y al Consejo de Participación Ciudadana, cuando reciban esa papeleta van a decir, ¿y qué es esto? Uh -huh. ¿y para qué sirve esto? ¿y yo tengo que votar en esto? No, mejor lo lo, lo elimino, lo tacho o voto sin conciencia. Uh -huh pero ustedes no tienen idea de lo importante que es el Consejo de Participación Ciudadana en todos nosotros, en todos los eh, ciudadanos. Y usted comenzó haciéndome una pregunta trascendental, que es, ¿qué es la participación ciudadana? ¿Qué es el control social? ¿Qué es eso que se escucha tan bonito pero que no sabemos o que no se ejerce? Los derechos de participación ciudadana y control social se ejercen a través de... Eh, involucrarse en la toma de decisiones conjuntamente con las autoridades. ¿Cómo es esto? Si nosotros tenemos, por ejemplo, eh, una carencia dentro de nuestro barrio, de nuestra parroquia, de nuestro cantón o de nuestra provincia, eh, podemos nosotros estar como ciudadanos en las mesas temáticas para presentar esta carencia de servicios básicos, mientras esté regulado o sea su competencia, para los presupuestos participativos podemos eh, vigilar y controlar un, una construcción de una carretera o de una calle de aceras y bordillos a un, eh, en este caso, pues a la alcaldía o al municipio que contrata aquello. ¿Para qué? Para ver si el contrato primero se cumplió en los términos estipulados, segundo, si no hubo sobreprecio, Tercero, si sí se eh, implementó los materiales que dijo implementarse. ¿Por qué? Porque lo que tenemos aquí muchas veces son obras que tardan el doble o el triple de lo estipulado en el contrato en plazos. Segundo, que hay eh, obras complementarias que sobrepasan el valor del contrato principal. Y tercero, que eh, el hecho de realizar una obra, muchas veces, ¿quién controla si es el material que dijo poner. En, en aquello Y cuando vemos a los dos o tres años, ya no vale, ya se dañó, ya no eh, ya, ya fue malo. Entonces, y, y vemos cómo, a través de estos mecanismos de participación, llámese esto, vedurías, presupuesto participativo, la tan nombrada silla vacía, eh, los comités cons consultivos, podemos nosotros eh, tener la vigilancia como ciudadanos de la administración pública y del recurso público. Es decir, ¿en qué se gastó todo este presupuesto? Creo, ¿Hizo obras? ¿No hizo obras? ¿Por qué contrató a tanto personal? ¿Lo necesitaba? ¿No lo necesitaba? ¿Son personales que están trabajando? ¿Son eh, eh, personal que solo ganan el sueldo sin ir a laborar? Entonces, ¿cómo no tener, cómo no pensar que nosotros como ciudadanos tenemos un derecho... Eh, súper importante y necesario, pero aquí es esto es de dos vías. Si yo tengo el derecho, tengo que ejercerlo, y si no lo ejerzo, es como que si no lo tuviera. Entonces, yo sí creo pertinente que la ciudadanía conozca su derecho, y es por eso que dentro de mi propuesta para llegar al Consejo es fortalecer la participación ciudadana a través de hacer una campaña profunda y digamos así agresiva, para convertir en, a cada ecuatoriano en protagonista de la construcción de un mejor país, de la construcción de mejores días. Solo ejerciendo el derecho podemos, eh, podemos vigilar los recursos públicos y la administración pública. Muy bien, nueve de la mañana con 12 minutos, nueve horas 12 minutos. Mi estimada María Fernanda estamos hablando de que también ustedes pueden eh, en el momento en que hay los asambleístas, ¿ustedes también pueden interceder en el momento que ellos tienen por ahí algo medio medio raro? ¿Ustedes también medio pueden Medio turbio, hacer? Ajá, medio oscuro, ajá. por supuesto, todo, ya. pero necesitamos esa denuncia de la ciudadanía, necesitamos activar, necesitamos que la ciudadanía crea en que eh, esa denuncia no va a quedar a un lado o no va a ser un papel muerto, sino que es necesario trabajar juntos. Esto no se lo construye de manera aislada. Yo le pregunto a usted, yo soy maravita, eh, no vivo en Quevedo, he venido varias veces a Quevedo, pero eso no quiere decir que yo conozca la realidad de acá. Eso no quiere decir que yo sepa si hay una eh, construcción que tiene sobreprecio. Yo no sé si eh, hay algo que se habla, eh, como se dice popularmente, un secreto a voces. No lo sé porque no es mi, no no conozco al territorio. ¿Lo conoce quién? El ciudadano que habita en su territorio. Y es él el que tiene que denunciar sin temor cualquier acto irregular, ilegal, eh, cualquier acto de corrupción. Y nosotros le damos las garantías. ¿Cuáles son las garantías? Las garantías son que no haya persecución para el ciudadano. Porque hay que ser valiente para denunciar un acto de corrupción. Al menos en estos tiempos. Así es. Entonces, y, y como yo, Mari, por poner un ejemplo, yo, María Fernanda Neira, voy a denunciar un acto de corrupción y mañana tengo retaliaciones de todo tipo, hasta de mi integridad física. Así es. Entonces, ¿Qué hacemos? Lo que nosotros hacemos es tener la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social establece para proteger al ciudadano que denuncia la reserva de identidad. Uh -huh. Es decir, no se sabe qué ciudadano denunció, porque a través de la reserva de identidad, que es res información reservada, nadie puede decir quién denunció. Si alguien eh, dice o, o se filtra, como decimos eh, popularmente, Puede acarrear una pena privativa de libertad al funcionario que dice quién ha sido el ciudadano que denuncia. Entonces, tenemos opciones como, en su momento dado, si tiene tanto persecución el ciudadano, nosotros activamos un mecanismo que tiene la fiscalía que es el programa de protección y de víctimas de testigos. Entonces, todo eso, y, y tercero, que es lo más importante, los ciudadanos dejan... Ya no son los ciudadanos los que toman las riendas de esta denuncia para que mañana no sean los de, los que denuncian denunciados y mucho más mucho menos el hecho de que puedan quizás tener un problema eh, ya de, de, de, de pena privativa de prisión o algo. Ya es el consejo, ya es el consejo con, esa, con ese mal funcionario. Ya es el consejo de participación ciudadana denuncia, por poner un ejemplo, al eh, director de algún... Eh, de algún municipio que hizo las cosas mal o que está eh, o que ha firmado o que ha tenido algún indicio de responsabilidad penal. Nosotros receptamos la denuncia, tenemos un departamento de investigación, investigamos y dentro de ese tiempo de investigación lo que recogemos o lo que recabamos es eh, los documentos de respaldo para que nosotros podamos armar el caso y presentarlo ante la Fiscalía si hay indicios de responsabilidad penal, si hay indicios de responsabilidad administrativa ante la Contraloría General del Estado, no es lo mismo porque lo penal es un delito y eh, eh, incumplimiento en el ámbito administrativo ya versa por el tema de la Contraloría General del Estado, pero nosotros armamos el proceso, o sea, recabamos información, tenemos la información y presentamos la denuncia y nos volvemos parte procesal. ¿Qué es parte procesal? Es ser actores dentro de la causa, con la oportunidad de que podamos pedir eh, que se actúe de manera célere, rápida, eficiente, eficaz, y que el problema ya no es con el ciudadano, el problema es con esa institución que es ciudadana. 9 de la mañana con 17 minutos, 9 horas 17 minutos, a través de 104.3 y al día.com.es. Estamos conversando con María Fernanda Riva de Neira. Mi estimada María Fernanda, y el ciudadano común, común y corriente, el comerciante, el empresario, el emprendedor, ¿en qué se apalanca con ustedes como eh, este vedores en el Consejo de Participación Ciudadana? Vedores eh, a través de eh, controlar y vigilar algún acto en específico. Uh -huh. Pero, por ejemplo, el comerciante que usted habla. ¿Qué es lo que le interesa al comerciante? Políticas públicas. Es decir, que no haya tanto impuesto, que le puedan otorgar eh, sus licencias para poder eh, ejecutar su actividad comercial, que se le pueda dar... Por ejemplo, eh, los, que le confisque su mercadería. Eh, ya, esos son esas acciones nosotros eh, se pueden hacer a través de un observatorio. ¿Qué uh -huh. es un observatorio? Es el que vigila el cumplimiento de un plan, programa o proyecto, de una política pública. Es decir, eh, la ordenanza es una política pública, por poner un ejemplo. La ordenanza de un cantón es la política pública. Y si la ordenanza dice... Que eh, vulnera derechos constitucionales del sector comerciante, se puede vigilar y se puede demandar la inconstitucionalidad de esa ordenanza a través de este mecanismo de control social que se llama observatorio. Dependiendo qué es lo que quiera hacer, están eh, pro, el, el proceso como tal o el mecanismo de participación. Porque es necesario que la ciudadanía conozca de qué manera. A ver, yo quiero, por poner un ejemplo muy claro, la Constitución del, de, de, de, de nuestro país establece que el primer fiscalizador del Estado ecuatoriano es el ciudadano. Pero yo me pregunto, yo le pregunto a usted y, y hago una pregunta eh, para que cada uno se conteste. ¿Acaso que usted, eh, cuando uno va a Senel, por ejemplo, para reclamar su, eh, su pago eh, o un sobreprecio o un pago eh, que aumentó deliberadamente este mes, se siente el primer... Eh, fiscalizador del Estado ecuatoriano, cuando uno va a una institución pública, poco más y no lo dejan ni pasar, pues. Así es. O sea, eh, cuando vas en él, le dicen, no, no, no, no, no, sabe que pague y después reclame. Es, eso es. Así es. Entonces, eh, ¿en qué momento uno se siente ciudadano, el primer fiscalizador del Estado ecuatoriano, que los servidores públicos están para servir a los ciudadanos y no para hacer eh, más bien de entorpecer sus derechos? Nosotros podemos crear un comité de usuario, digo nosotros porque nosotros calificamos eh, ese comité, pero son los ciudadanos los que ejercen ese derecho, ese derecho ciudadano, cívico, de aporte y mejoramiento de los servicios básicos, eh, pues se puede crear un comité de usuario que vigila que el servicio básico consagrado en la Constitución sea eficaz, eficiente, oportuno, real y no tenga ningún tipo de, en este caso, pues de, de anomalías sobre precios, en fin. Entonces, a través de eso se crea un comité de usuario que debería estar en el, en el propio instalaciones de la institución, a efecto de que sea como más o menos que, que, que sea el, eh, la oficina de denuncias ahí. La ya. oficina de pedidos, mire, me está pasando esto, yo, y el ciudadano tiene toda la potestad, después de estar calificado, después de dar a conocer a la autoridad pertinente, de enseguida actuar y resolverle ese problema. Pero todos conocen ese derecho, están no, capacitados. No todos conocen el derecho. Y es por eso que no lo ejerce. Mire, nadie defiende un derecho que no conoce. Nadie lucha por un derecho que no conoce. Es como que si no existiera. Los, muchos de los que me están escuchando ahora dicen, y yo nunca había escuchado eso. Así es. Yo nunca había sabido eso. Si yo hubiera sabido hace rato, pues lo hubiera claro. hecho. Me hubiera eh, agrupado con un grupo de personas, porque ya a veces es hasta demasiado eh, el hecho de enfrentar ciertas cosas. Porque todos queremos un mejor día para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Todos queremos mejores días para estas generaciones y las futuras generaciones también. Todos queremos construir un mejor país. Pero, ¿cómo? Cuando se nos tome en cuenta, pues. Obvio. No cuando nosotros vamos, alzamos nuestra voz de protesta y dicen, no vale para nada. O no nos toman en cuenta. O no incidimos en la decisión de la autoridad. Entonces, es por eso que es necesario que... Eh, conozcan su derecho, conozcan que pueden y deben de exigir. Muy bien. Pero... En, en el asunto de los discapacitados, eh, las personas que ya tienen su tercera edad, eh, muchísimas, muchísimas veces son vejados en instituciones públicas y otros entes gubernamentales... ¿Cuál sería el mecanismo para que a través de la participación ciudadana estas personas puedan hacer su reclamo y tengan en ustedes eh, una coyuntura que les ayude a aliviar este inconveniente? Plutarco, quiero indicarle que uno de los mecanismos más importantes es integrar el presupuesto participativo. Ya. Usted sabe que la Constitución, uh -huh. máxima norma general de todo el país, la Constitución y la ley, el COTAC, establece que los gobiernos autónomos descentralizados tienen que estipular de su presupuesto el 10% para eh, el grupo de atención prioritaria. ¿Quiénes son los grupos de atención prioritaria? Las personas con discapacidad, uh -huh. los adultos mayores, uh -huh. los niños, niñas y adolescentes, las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y las personas... Eh, no entran las eh, manos solteras. Bueno, mm -hmm. las, las mujeres, yeah. las, el, las personas privadas de su libertad yeah. también. Entonces todo esto tiene que estar y las madres las madres eh, las personas que están en gestación también. Eh, todo esto tienen que crear eh, programas eh, proyectos Perdón, para las, mejorar, las personas con enfermedades catastróficas también. Yeah. Eh, todo esto tienen que crear proyectos para mejorar sus condiciones de vida. Es decir, ¿hay las aceras y bordillos son eh, están adecuadas para las personas con discapacidad? Me pregunto yo. No. ¿Qué hemos hecho nosotros para integrar las mesas temáticas de los presupuestos participativos como organizaciones de grupos de atención prioritaria, como organizaciones de discapacidad? No. Hay un Observatorio Nacional del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para las personas con discapacidad, y podemos y debemos de hacerlo. Y si no quieren hacerlo a nivel nacional, hagámoslo acá, en Los Ríos. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene 23 delegaciones a nivel de todo el país, y no 24 porque la matriz crea en la ciudad de Quito, y es su matriz, pero hay 23 delegaciones en todo el país, inclusive Galápagos. Entonces, podemos hacerlo. Acá en Los Ríos también está el Consejo de Participación Ciudadana y también crea y apertura mecanismos y espacios de control social. Pero así se hace. Es decir, tenemos que vigilar que hayan mejoras para las personas con discapacidad. ¿Cuáles son los proyectos? ¿O será que acaso no conocen la normativa? Y el... Y, y yo le quiero decir algo a Plutarco y a todos los televidentes. Hay un argot eh, popular, y hasta una cita bíblica, dice que en el arca abierta hasta el más justo peca. Entonces, eh, ¿por qué dejamos que el arca esté abierta? ¿Por qué no nos involucramos en el acontecer eh, provincial, cantonal, nacional, barrial? Necesitamos alzar nuestra voz, pero si pensamos que no va a pasar nada, ya... Ya es como que dejamos todo a qué. A ¿Qué que, que Ecuador le estamos dejando? ¿Qué provincia le estamos dejando a las siguientes generaciones? La de un que me importismo, la provincia de que no nos importa si hacen o no hacen, pero con tal de que. roben con tal de que hagan. Naturalizar todas estas situaciones no es posible. Y yo creo que por eso es que se creó este Consejo de Participación Ciudadana que es la cuna de los ciudadanos sin los ciudadanos el consejo Plutarco no tiene razón de ser no tiene, no tiene razón de ser porque para designar autoridades necesitamos tener vedores para designar autoridades necesitamos tener comisionados ciudadanos de selección para hacer una vigilancia necesitamos a los ciudadanos que vigilen ¿quién va a vigilar? ¿los consejeros? no, los consejeros no pueden vigilar ¿cómo van a vigilar a 221 municipios los consejeros? Es imposible pues Recuerde que el Consejo está integrado por siete consejeros nomás. ¿Cómo va a vigilar 221 municipios? ¿De qué manera eh, hacemos la lucha contra la corrupción? Con los ciudadanos que denuncien. ¿Yo cómo voy a saber qué hay o qué no hay en Quevedo? Sí, me puedo reunir, estoy reuniéndome constantemente con organizaciones, grupos sociales, pero yo conocer de primera mano lo que vive un eh, quevedeño, por ejemplo, no lo sé. Solo lo sabe un quevedeño que está aquí que pasan las de Caín y que muchas veces espera de sus autoridades una, eh, una oportuna eh, acción que cambie eso. 9 de la mañana, 26 minutos, estamos conversando con María Fernanda Riva de Neira, candidata al Consejo de, al Consejo de Participación Ciudadana. Mi estimada María Fernanda, ¿cuál sería su recomendación para eh, este, que... La, las personas que se van a acercar a sufragar este 5 de febrero, tomen en cuenta todo lo que hemos conversado hoy, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo empoderamos a que usted le diga, sabe qué, el Consejo de Participación Ciudadana es muy importante para que usted de una u otra manera esté protegido, para que usted reclame, para que usted no se sienta solo. En todo momento, está para asesorar en todo momento al ciudadano. Y para hacer ese vínculo, permítame solo para especificar, para hacer ese vínculo directo, el ciudadano de a pie uh -huh. no tiene la oportunidad de tener la relación directa con una autoridad. La obligación del consejero es abrirle los puentes con la autoridad. Es decir, si hay un tema... Eh, en el sector comercial, agrícola, por poner un ejemplo, y no saben cómo llegar al ministro, porque el ministro está tan lejos. pues. Entonces, sí es obligación del consejero hacer de aperturar los diálogos directos entre una autoridad y las organizaciones sociales. Muy bien, excelente. 9 de la mañana con 27 minutos, nueve horas, 27 minutos. Su mensaje final a quienes están conectados a través de Aldia.com y también en 104.3 gran voz radio. Bueno, yo creo que hay que votar con conciencia este 5 de febrero se va a recibir tres papeletas solo para elegir a las autoridades del Consejo de Participación Ciudad de Control Social. Una papeleta de hombres donde hay 20 candidatos una papeleta de pueblos y nacionalidades donde hay ocho candidatos y una papeleta solo de mujeres, ya. donde soy yo. Estoy, eh, soy María Fernanda Rivadeneira, estoy en el casillero número 16 de la lista de mujeres, espero me busquen en la papeleta y eh, me den la oportunidad de ser nuevamente su representante. Muchísimas gracias a María Fernanda que anda recorriendo prácticamente todo el país, hoy está acá en la urbe quevedeña, con sus propuestas, con algo tan importante que son los eh, de participación ciudadana. Le agradecemos por la apertura, por estar por acá en la cabina de 104, mi estimada María Fernanda. La, yo le agradezco a ustedes y espero ser, tener una próxima oportunidad para seguir hablando, porque estos temas son muy interesantes y son de beneficio de todos nosotros. Muchísimas gracias. Este, estábamos en vivo a través de Aldia.com y también en 104.3. A, a usted, mi estimada María Fernanda, muchísimas gracias. Suerte en la campaña. Muchas gracias.